Buenas tardes, eh, bienvenidos todos. Este es el primer eh, episodio o episodio cero del podcast de jugando en eh, Esto es una, una primera prueba para ver qué tal sale. Estamos aquí, yo por lo, yo soy Pato, eh, estamos aquí además eh, Leillo y Sergio. Eh, saludad por favor, Leillo. Hola, soy Leillo. Eh, Sergio. Hola a todos, soy Sergio, ¿qué tal? Y nada, vamos a empezar... Eh, eh, hablando de algunos temas interesantes que han estado aconteciendo esta semana eh, en todo lo relacionado con las novedades del videojuego en linux eh, vamos a empezar con, con el tema principal eh, o el, el, uno de los temas más importantes eh, que eh, nos afecta como plataforma que es eh, Steam Play y su impacto eh, con los juegos eh, nativos. Eh, a ver, eh, ¿qué eh, postura tenemos eh, en jugando en Linux.com? ¿Y qué pensáis vosotros, Leillo Sergio, quién ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo yo mismo ya. Eh, a ver, yo soy bastante... Es que tengo una opinión contradictoria, o sea estoy a favor de que funcionen las cosas obviamente con Steam play porque eso me permite jugar a un montón de juegos que antes los tenía completamente vedados eh, pero a su vez entiendo perfectamente que es lo que se dijo en muchas ocasiones un arma de doble filo algo que, que puede pues eh, venirle muy mal a ciertos estudios que vivían de hacer ports o que haya por ejemplo pues eh, pues otras compañías que hasta ahora estaban haciendo ports eh, nativos, eh, ports o bueno, más bien builds nativas, y que ahora no las hagan porque bueno, total, como funciona con Steam Play, pues para qué nos vamos a molestar. Pero bueno, en principio, desde mi punto de vista, tengo más razones para considerar que es algo positivo que negativo. Yo tengo una, como digo, tengo una posición bastante intermedia, aunque reconozco que lo uso muchísimo. Ya sabéis que a mí me, me gustan bastante los juegos de, de, de simulación y de coches y, y ahí pues poco tenemos que. Poco podemos encontrar. Y nada, eh, si quieres, Sarhor, comentar. Bueno, pues yo so, yo opino un poco como, como. como Leo. Yo al principio era de los.. Eh... La ramadura, ¿vale? Los que estaba súper en contra de. Y. Lo sigo estando. En contra de Wine, en contra de Proton y en contra de, de todas estas capas de. de abstracción. Pero sí que tengo que reconocer que al final la gente lo que quiere es, es jugar. La gente lo que quiere es poder dedicarle horas al juego que le interesa. Sobre todo cosas como el League of Legends, ¿vale? Que es el que. Y el Fortnite, que son los dos juegos que probablemente más usuarios. O sea, son los juegos que más consiguen evitar que la gente pase a, a Linux porque puedo jugar al juego que me gusta no, y la verdad es que esa es una gran gran barrera de entrada yo el tema de Proton eh, o de Wine sobre todo Proton, y lo, lo que no me gusta de Proton es que es pelín exclusivo de de, de, de, de Valve pero sí a mí las editoras o las, las las empresas que se quieren hacer videojuegos las desarrolladoras dijeran, vale no vamos a hacer un port nativo como tal pero vamos a, vamos a, en vez de utilizar Win32, o sea, perdón, Win32 como API, vamos a utilizar Proton, vale lo que es suene, y nos vamos a enfocar a, a que funcione con, con Proton más que con Win32. Y le dan ese soporte, yo diría, vale, lo tengo que comprar porque es la opción menos mala para, para todos. El problema es que si funciona con Proton, guay, me vas a pagar el videojuego, lo vas a comprar y lo vas a jugar, o no. Pero yo a mí no me requiere un esfuerzo. Eso es lo que veo, lo que veo mal. Si, por ejemplo, el caso de. Que nunca dejaré de sorprenderme de, de la gente de No Man's Sky. Eh, con todos los problemas que tuvieron en su videojuego, le dieron la vuelta y encima. Son. Los tíos le han dedicado un parche, un cacho de un parche, a, a corregir un problema que pueda tener un usuario usando Proton con realidad virtual. ¿Cuántos usuarios con. con Linux tendrán gafas de red virtual y estos tíos con toda la movilidad que ha tenido encima le dedicaron o sea, intentaron solucionar los problemas, incluso los iban a solucionar. Si la gente, los editoras o las desarrolladoras tuvieran esa actitud, venga va, no te voy a hacer un por nativo, porque me supone un, un esfuerzo que no puedo. No puedo. Que luego no voy a tener retorno de inversión, pero sí le voy a intentar dar el mejor soporte que pueda a, a Proton. En ese caso, yo compro. Hasta entonces soy un poco como Leo, de vale guay, está guay pero sí, pero no Ya, yo, yo en principio soy también de la, de la misma opinión, eh, a ver eh, yo entiendo eh, que la gente lo que pretende realmente es eh, al fin y al cabo jugar y, y teniendo en cuenta que tenemos un hándicap en los que jugamos, los que jugamos en, en Linux y es eh, la la famosa frase ya de la sardina que se muerde la cola, eh, lo que tenemos es un círculo vicioso en el, del, que cual es, del cual es muy difícil salir y del que la única forma en la que tenemos ahora mismo de romper ese círculo es eh, precisamente una herramienta como puede ser Proton. ¿Por qué? Pues sencillamente porque eh, permite crear eh, o intentar crear una masa crítica de usuarios en torno a Linux eh, que permita en un futuro eh, ir creciendo porque ahora está claro que, que el crecimiento que tenemos ahora mismo es muy muy pequeño dentro de lo que cabe o dentro de lo que nosotros estamos viendo, eh, pero permitirá crear quizás una masa crítica de usuarios que eh, poco a poco vayan haciéndose interesante para eh, o de cara a las editoras que ahora mismo pues eh, no nos hacen ni caso y que probablemente en un futuro sí podamos tener un poquito más de peso específico conforme los usuarios vayan llegando. Pero claro, para poder tener esa masa crítica de usuarios es muy importante el, el poder jugar, el poder que la gente pueda eh, llegar a jugar con, con, con un sistema como Linux. Es que es, es, es así, es decir, eh, si, nos, si nos queremos limitar solamente a los juegos que podemos ejecutar de manera nativa, eh, nunca llegaremos a tener un peso específico dentro de la industria del videojuego como para que se nos tenga en cuenta como un mercado o como un mercado potencial. Para llegar hasta ahí necesitamos sí o sí romper ese círculo de alguna forma. Y la única forma que ha encontrado Valve en este caso es, es Proton. Y yo creo que es totalmente legítima, es decir. Eh, Estamos jugando realmente sobre un sistema Linux, aunque sea con una, cama, una capa de compatibilidad, pero pero realmente es que es así. O lo hacemos así o, o, o nunca saldremos de donde estábamos eh, hasta hace dos tres años. Totalmente sí. acuerdo, sí. Muy bien. Igual, opino eh, lo mismo. Yo, yo te voto, Pato. Pato <risa> sí. no, por Presidente. Por, por Presidente. President. No, eh, a ver, yo entiendo también, eh, pasando ya al, al punto de Feral, o, los, o mejor dicho, las, las compañías que portan juegos. Eh, yo entiendo, eh, en este caso, que sí, que, que Feral y, y, por ejemplo, Aspid, o otras compañías que han estado eh, dedicando esfuerzos sí. a ¿Cómo se, llama? cómo se llama los del Witcher 2 virtual, eh... programming. Vir virtual programming virtual programming sí program correcto Uf, eso sí que les, he hecho, les ha hecho debido hacer daño mucho no, porque claro. no claro vuelto a sacar nada o sea... no, no, y, y probablemente esa compañía esté virtualmente muerta es decir eh, o se dedicarán a, a hacer como como hace por ejemplo Feral que que lo que hace es diversificar es decir han buscado el mercado de las consolas en este caso la, la de Nintendo para para realizar algunos ports y también, poder sobrevivir y, móviles, y, móviles, también, sí. y móviles efectivamente efectivamente entonces claro yo entiendo que claro para estas para estas compañías eh, ha sido un, un mazazo impresionante la aparición de en escena de Proton pero eh, es que era un escenario inevitable entre otras cosas porque Valve, eh, a Valve le entraron las prisas directamente en cuanto vio cómo se iba a mover el mercado y probablemente no ha parado de moverse Um, en el sentido de que eh, ellos lo que pretenden o lo que intentan hacer Es eh, moverse hacia un, hacia un escenario donde, donde el mercado o, o mejor dicho, el juego el juego en streaming va a ser el, el dominante Y pro probablemente dentro de no mucho Entonces eh, ellos tenían prisa por, por sacar eh, o por eh, implementar el juego en Linux y sobre todo el, el, el estandarizar el, el intentar hacer que, que los videojuegos eh, puedan correr en un servidor sin, sin tener que depender de un sistema de terceros sí. no sé vosotros que en, ese, en ese sentido que pensáis eh, exactamente exactamente ah. lo mismo no es por <risa> sí, a ver, eh, lo, lo que, que comentas de, a ver eh, la situación que teníamos antes de Proton estaba muy bien porque teníamos nuestros ports nativos Pero tú no le puedes decir a un usuario Que está en otro sistema operativo Como es Windows, como es Mac Que, oye, vente para aquí, tío, que tenemos juegos Y te dice, vale, ¿y cuántos juegos tienes? Ah, bueno, pues tengo el Tomb Raider Tengo el... No, no, sí, si el número el lo ROM, sacar. Total War. Bueno, el ROM tengo, no, el te, ROM no lo tenemos tengo, pero... te, tengo, te, Tenemos 3.000 Ya fondo los, los números en nativos eran muy buenos sí, Vale, los esos números 3, 000, son... ¿cuáles son? Triple A, FIFA La dónde gente está se mueve de... <ríe> La gente se mueve por triple SAR, no se mueve por, por juegos sí, indie. Efectivamente. Y, y, y no, no, que, que está claro que, que el mercado estaba estaba muy bien, pero sí. si quieres traer toda esa masa, masa crítica que comentaba... ¿Cuál es Tito? la situación ahora, por ejemplo? Ahora es muy diferente. O sea, tú ahora a una persona le puedes decir oye, vente para aquí que te va a funcionar el Witcher. O vente para aquí que te, que te, que, que te funciona el Doom. O, o te funciona el, el Refactor o el Project Cars poner los que me gustan a mí entiendes es, es muy ahora te pueden decir vale y cuál es el rendimiento hombre pues a lo mejor no es el mejor rendimiento del mundo o en muchos casos sí en muchos casos es incluso mejor pero se lo puede plantear entiendes si realmente está cansado de, de por ejemplo pues de las ralentizaciones de windows de los problemas que da de los virus y demás eh, pues se lo puede llegar a pensar y decir, pues mira, me, me paso a Linux y me olvido de los problemas. ¿Qué pasa? Que también algo que comentabas tú, Serjor, eh, con respecto a, por ejemplo, las grandes barreras de no poder jugar, por ejemplo, a League, League of Legends o al uh -huh. Fortnite, que personalmente a mí no me atrae ni lo más mínimo, pero entiendo que ¿Pero hay dónde mucha están gente los que... De claro, si hay un de... Dice la Fortnite, es, decir, o sea, sí. es el mayor, mayor ejemplo, es el juego más no sé si es el más el, el, el que más impacto social ha tenido a lo la largo de la historia de los videojuegos quizás el WoW en sus comienzos siendo el, estando en situación como era quizás tuvo más impacto que lo que tiene ahora Fortnite que, que hay, con tantas consolas y internet uh -huh. no es más tan accesible igual el impacto es diferente pero sí que es cierto que el éxito que ha tenido Fortnite no lo tiene otro juego y si tú quieres que los chavales no, porque Fortnite no es para nuestra generación. Sí, o, no, no. no necesariamente, pero es para los chavales de hoy en día, que lo utilizan sí. para quedar, para hablar. Sí, es que le vas a decir a un chaval, venta Linux. Dice, sí. <risa> pero no puedo jugar al Fortnite. O sea, eso pues es que... no, no es una opción. Claro, es que es, claro. Estos, son, estos son los juegos que, que realmente te levantan un mercado en un momento dado. Es decir, eh, son los juegos que, que, que, FIFA, que todo el mundo... No. Claro, es, sí. es, es eso, es, es decir, son juegos que, que son capaces de... Si tú, so, si tú eres capaz de, de que ese juego lo puedes ejecutar eh, desde tu sistema, sin tener que migrar a, a otro sistema operativo... Y de una eh, forma sencilla también, y de una que por... no te permite Steam Play. Efectivamente, ahí es, ahí, es, exactamente. ahí es donde entró eh, realmente Steam Play con Proton, es decir, eh, la forma de darle un clic y eh, sin tener que configurar nada más eh, darle a jugar y a, y a jugar es decir ese, ese ha sido, Windows, o este está siendo el, el sí sí ese está siendo el éxito realmente de Proton y de Valve en este en este caso ahí es donde hay que incidir en el sentido de que eh, esos son los videojuegos que te levantan el mercado y son los videojuegos a los que hay que apuntar a la hora de eh, poderlos ejecutar eh, en nuestro sistema y son los juegos que realmente son los que los que interesan atraer, es decir, está muy bien tener 3000 juegos indies, está muy bien tener eh, 20 juegos triple A que, que los han portado Aspir, o otro lo ha portado Feral o, o, o Virtual Programming, pero, pero realmente eh, los juegos que realmente mueven masas y mueven el mercado son los que realmente necesitamos, ¿por qué? Porque si, sin, sin esos juegos eh, nunca saldremos del, vicio, del, del círculo vicioso en el que estábamos in, inmersos hace tres años. Sí. Eh, eso hay que tenerlo muy claro, muy, muy, muy claro. Y si queremos realmente eh, ser eh, un sistema operativo en el que se pueda jugar, tenemos que apuntar a lo más alto. Y lo más alto realmente es eso, no hay más. Eh, yo entiendo que hay mucha gente a la que, bueno, le da igual un juego triple A que otro o que más allá... Pero hay mucha mucha más gente a la que no le da igual. Y hay mucha más gente a la que le interesa jugar a esos juegos. ¿Por qué? Pues porque son los juegos de moda. Es que es así. Es decir, tú no puedes, no puedes hacer un no puedes crear un mercado. O no puedes crear usuarios de la nada. Los usuarios tienes que atraerlos y tienes que atraerlos con algo, con algo que les, que realmente les llame. Y lo que realmente llama, y, y lo que más llama ahora mismo, son los juegos AAA. y son los juegos que, que mueven. Mmm, que mueven a la gente directamente. Es, es, es ahí a donde, donde hay que enfocar el, el, el, el tema del, del videojuego en, en Linux, pienso yo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, cuando... el, es, es triste, pero es cierto. no o no que que Es, así, es, es así. lo que nos toca. No, sí. es lo que, es... A ver, yo lo, ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿ves? es decir, ya llegará llegar el momento en el que podamos exigir y decir, bueno, pues... Eh, si no está en nativo no lo voy a jugar o si no está en nativo no, no, no tux, no yo books, creo que no sí. hará ni falta exigirlo porque en momento por ejemplo imagínate que pues en vez de ser un 2% que no sé lo que somos realmente no sé cuántos Uf, somos 0,8 pero bueno no sé no llegamos eh, ni a eso es el dato de Steam no sé cuál será el dato real pero eh, lo que seamos si si, somos, si llegamos, por ejemplo, a ser un 10%, un 10% ya es una cantidad de usuarios bestial. Ya no hace falta decirle a una compañía, oye, hazme, un, hazme una versión para, para mi sistema, eh, porque ya lo van a hacer ellos, ya les va a interesar hacerlo. Efectivamente, Pero, ahí pues, es a donde tenemos que llegar. Que eso Pero es, claro. es la parte que mucha gente, que es un poco, bueno, pues eh, no quería decir... No, no lo voy a decir. Que, que, no, que, no, que no le parece bien lo que es Steam Play, es la parte a lo mejor que no, que no entiende realmente. No... Okay, okay, sí, ahí, okay. ahí, ahí están las dos visiones de que si no consigues un port nativo pues, o sea, si utilizas Steam Play como para, para obtener la versión para Linux, pues nunca va, nadie va a invertir en hacer eh, desde cero juegos para, para Linux lo que comentaba Pato de que la pesca pues, que se, que se morde la cola y luego había una cosa que habías comentado tú en una ocasión eh, Serjor, que no solo es crear una versión jugable es obtenerla sí, sí. No, lo, lo fácil, lo, es lo fácil no como, crearla. Como, como programador. Te puedo decir que, entre comillas, lo fácil, que no es así. Lo más fácil es hacer el que compile tu programa en, para otro sistema. Tiene su, tiene su injundia, pero echarlo a compilar lo que poder ejecutar el programa es, entre comillas, lo más fácil. Luego que lo que has compilado funcione, funcione bien, eso ya es. Ahí sí. ya viene, viene el arte, porque... Y que, y que se es... comunique bien, por ejemplo, con jugadores de otros sistemas y ese sí. tipo de cosas. Eso ya, sí. eso ya es sí. muy eso... para nota, entonces... Claro, eso, el soporte eso, es, de eso es lo que, es... que cuesta dinero. Eso efectivamente, está. efectivamente. está el mayor problema. Bueno, y al hilo de, al hilo de lo que estamos hablando, de, de los eh, ports eh, o, los, o los juegos bajo eh, Proton o etcétera etc. Eh, ¿Qué os parece la jugada que está haciendo o que ha anunciado Valve esta semana con el tema de Half-Life Alyx eh, y su y su versión, eh, o, o mejor dicho, su posible ejecución mediante Proton en vez de en vez, en vez de hacer un, un por nativo? ¿Qué os parece? A mí me ha roto el corazón. No, no pensaba que Valve, que, estaba, que es la empresa que más está apostando sin duda por el juego en, en Linux... Ya no solamente no haya sacado una versión nativa al día cero, que eso lo veo que mal, sino lo que comentábamos en el, en el artículo que es que encima está utilizando DirectX como API, eso es lo peor. Como API base. Eso, eso es lo estás que no diciendo Vulkan no da la talla o Vulkan no está preparado o Vulkan no es suficiente o ni a nosotros nos interesa de todo Vulkan. El mensaje nunca puede ser. Eh, no puede ser ese si estás gastando el pastizal estás tirando millones a, a Linux, los estás echando apaladas, porque estás pagando un montón de desarrollos los que se ven y los que no se ven y... y, y vamos eh, no tiene sentido, a mí, eso, a mí eso me ha matado, eso me ha dejado súper desconcertado, la verdad eh, ¿Leo? Sí, eh, pf, a ver, yo no estoy muy al tanto de cómo va el tema ¿la versión que van a, a poner para Linux está basada en Proton o por ahora va en Proton y luego la hacen nativa? Porque No es realmente... eh, po por, en teoría, lo, lo que parece que va a pasar es va a salir que lo puedes jugar con, por, con Proton. Sí. Vale, o sea, ya no es versión nativa como sí. puedes tener. Lo de... han probado y testado para que funcione con Proton. ¿Se supone? Sí. Se supone. Pero es que encima la, la versión claro, de Proton funciona sobre la de Windows y la versión de, de Windows la han hecho sobre DirectX, en Ese es el. La decepción, para mi caso A ver, yo no sé muy bien, no estoy muy al tanto del tema este de Half-Life eh, No sé si lo ha desarrollado Valve directamente o se lo ha encargado a un estudio de terceros. O a lo mejor pues han contratado desarrolladores externos a lo que. Y le han dicho, no, yo si tengo que trabajar con eso no lo hago. Es que eso es muy complicado ¿Tú crees que alguien le va a decir a Valve, no, yo si me haces trabajar con Pulkan no lo hago? Ya estás no. perdiendo, ya estás perdiendo que Valve te vuelva a contra te contrate una y te piense en ti en un posible segundo juego, una segunda, segunda opción. No, y el es... cliente paga. Yo, yo creo que según las por lo, por lo que yo estuve escuchando las, las, las palabras de de Gav Newell en la última entrevista que ha salido en, en, no sé si fue en YouTube, en un canal de YouTube de una revista inglesa, eh, por las palabras que él dijo, yo entiendo que el, el desarrollo del juego es, está corriendo a, a, a costa de, de la propia Valve. Es decir, son ellos mismos pues eso los, es que, los que están. Eso. Lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo con vosotros, es que eh, realmente ha sido un patinazo bastante importante. Entre otras cosas porque yo creo, creo, esto yo creo que viene también de la mano de la tecnología que ellos han querido eh, utilizar a la hora de desarrollar el videojuego. Es decir, eh, por lo que yo intuyo, se han metido en un videojuego eh, para VR, eh, en realidad virtual, eh, en el que han querido utilizar la tecnología más puntera que, que han tenido a mano y para eso han tirado de, de DirectX 12, por lo que yo intuyo, eh, de ahí viene la... Mmm, la, de momento la imposibilidad de ejecutar el juego nativo en, en Linux y de ahí también entiendo que también se están dando prisa en desarrollar todas las extensiones necesarias para Vulkan en, en, en cuestión de la VR y de, de los shaders y del y de tracing y todo el tinglado este que in, intuyo es muy necesario para, para, para Valve y para el desarrollo de Half-Life Alex justo la de ray tracing igual no no sé si la implementarán porque hay que tener una, un equipo que sea capaz de mover real virtual virtual y ray tracing a la vez pero los, los supongo que tarde de pronto los sabrá. esa extensión en concreto no igual no es la más importante sí que esté todas las las las, las demás eh, extensiones para temas real virtual que han estado entrando hace no tanto sí son son críticas de hecho para poder tener control a lo mejor los, no están lo suficientemente diferentes. rodadas y por eso no, no lo sé DirectX pero 12. Pero tampoco tenían prisa, quiero decir, el juego suyo nadie les ha pedido para una vez que el famoso Valve sí. time podían utilizarlo Exacto, y sí, nadie correcto. les iba a decir nada. No tenían ninguna, no tenían ninguna sí. ninguna prisa, podían haberse esperado, podían haber liderado si quieres el incluso el curso de desarrollo las extensiones. Y probablemente hayan dicho, mira, eh lo, Vulcan está muy bien, pero cuánta gente eh, eh, tiene gafas sí. y usa lentes, sí. Dos. es que Yo no conozco a nadie que, que, que lo haga sinceramente Supongo que será para la misma persona Para los sí. que los de No Man Sky Solucionaron el bug de Linux y VR Usando Proton supongo. Conozco a claro. alguno que tiene las HT de HTC By Pero, pero que, que usa Linux ya Eso ya es más difícil Está claro que no hay mercado Y está claro que No les merece esperar Pero el mensaje que estás mandando es ¿Hacéis bien, malo, cuando sí. lo, si cuando, Hacéis bien cuando no piensas en Linux, porque no hay mercado y, no, y hasta nosotros mismos, que estamos gastando millones en esto, lo reconocemos de esta manera. Ese es el problema, no es que no tengan razón, si razón tienen toda. No hay mercado ahora mismo para usuarios de Linux VR como para pensar en ellos al, de manera de amortizar. Pero, Pero sí es lo que como... comentas tú, es Valve, ¿podía esperar un poco más? Podría sí, esperar a que eh, fueran más maduras las eh, El trabajo que se está haciendo Sobre Vulcan Para VR y, sí. y, y sacar esto Pues en vez de sacarlo ahora Pues dentro de seis meses Porque la gente Teniendo en cuenta Todo lo que lleva esperado Por un juego en condiciones de, de Valve Creo que le iba a dar igual o sea, es que sí, sí, el anuncio... haces el anuncio para seis meses después. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente ya, y no pasa el, nada. El, el, problema, el problema es que yo creo que ni ellos mismos están convencidos si dentro de seis meses estaría de todas maneras eh, todo, todo, todo Vulcan, o mejor dicho, toda la tecnología que ellos quieren en Vulcan. Entonces, de ahí yo creo que han dicho, bueno, ¿para qué esperar? Vamos a lanzarlo ahora y, y más adelante ya eh, trabajaremos en... En portarlo, sabe, en desarrollarlo. Luego para... hay una versión con Vulkan. Sí, no, no, eso ya lo han, han hecho habrá, los juegos. O sea, Sí, sí, ya, ya, ya, ya han reconocido que lo habrá. Que ahora mismo van a sí, sí, no, lo han el, reconocido, sí. El soporte para el Linux atrás de Proton con DirectX. Mm. Y que más adelante, más adelante, no han puesto fechas, pero sí que simplemente he dicho que más adelante acabará saliendo la versión eh, por cierto, de, de Linux. Por cierto. Eso implica que Proton moverá DirectX 12 también. Ya lo hace. Eh, ya, ya lo hace, hace. Sí, Uf, estoy, claro. estoy, la verdad es que estoy un Yo... poco sí diría, sí, diría sí. que es que, que sí, no sé soporta. si de forma Pero... experimental o no o algo así. Creo, creo que aprovecharon los de wine A ver estoy teniendo muy de memoria igual me acuerdo aquí ¿eh? así que si alguno de nuestros oyentes eh, se da cuenta pues que nos, que nos, nos lo corrija ¿eh? Que, eh, creo que es Wine aprovechó que es del proyecto directx para no centrarse en DirectX 11, bueno, lo están haciendo a su manera ellos su rollo, y empezaron el soporte antes de DirectX 12. Como ya tenían eso un poco cubierto, empezaron a meter el DirectX 12. Entonces, ojo, también te digo que no estoy seguro de que el DirectX sea DirectX 12. En el Bien. anuncio ponía DirectX, decía un DirectX, pero no sé si es 11 o 12. Pero creo que el 12 sí está soportado. Y además era más fácil de soportar, porque las dos APIs están basadas en... En la, en la API de, de AMD, uh -huh. que las, y Vulkan y DirectX 12 sal, salen las dos de ahí, así que la gente sí, se decía son, que eran bastante parecidas, sí, según Bastante parecidas, así que, claro, uh -huh. que, que implementar DirectX 12 sobre vulcan tampoco era tan, tan costoso. Así que sí que me suena que está, pero tampoco eso. Y aunque no estuviera DirectX, ya te digo, lo de, los de Alex, no sé si iba sobre 11 sobre, o sobre 12. Si no, entiendo, si no recuerdo mal creo que era sobre 12 donde donde estaba el vale, puede ser pero bueno en fin eh, creo que la postura de nuestra sobre el sobre el tema de half life o sea, alex eh, creo que está bastante está bastante clara entonces pues si os parece vamos a pasar al siguiente punto que tenemos aquí sí. en el orden del día y eh, no, es, no es otro que si es una pregunta realmente ¿jugar en Stadia es jugar en Linux? A ver, eh, esto es un punto importante, porque estamos viendo cómo poco a poco están eh, empezando a aparecer las nuevas formas de, de jugar, eh, tanto en PC como en otras plataformas, eh, y que eh, todo viene de la mano de eh, la nube, o jugar en, en streaming, eh, vía streaming. Eh, creo que todos todo el mundo sabe que, en qué consiste el streaming, pero bueno, por si acaso lo vamos a explicar y es eh, ni más ni menos que ejecutar eh, los juegos eh, desde los servidores de, en Internet y a ti solamente te llega lo que es la imagen y eh, tú retornas mediante tu, tu teclado y ratón o mediante tu mando la respuesta al juego y, y así pues no necesitas una máquina dedicada o una máquina muy potente para poder eh, jugar con una calidad visual y sonora a, a máxima. Eh, o, o, por lo menos, todo lo máximo que te permita tu conexión a internet. Eh, en este caso, estamos hablando de. Eh, de GeForce, no, no mejor sí, me, eh, de, de, de, de Stadia, mejor dicho, de Stadia. ¿Estadia eh, eh, es jugar en Linux? Eh, ¿Vosotros qué pensáis? ser eh, Sergio? Yo pienso que sí, que sí es jugar en Linux, porque a fin de cuentas, uno. A ver, la tecnología sobre la que se basa Stadia es Linux, eh, los servidores están, est están hechos con Linux, eh, utiliza Vulkan y, y bueno, tú cuando lo juegas en tu ordenador estás utilizando Linux. Es lo mismo que decir eh, cuando estás jugando, por ejemplo, a un juego de, de la Game Boy emulado en, en, en tu Ubuntu, no estás jugando en Linux también. Yo creo que sí, sinceramente. ¿Qué pasa? Que es una forma un tanto controvertida de jugar y es normal que al principio pues genere muchos recelos. Yo, sí. de todas formas, soy reservado con respecto a cómo funciona ese... cómo funciona, digamos, eh, si, se, si se puede jugar de una forma bastante buena con esta. Con tengo entiendo, que probarlo. Tengo te refieres que a, la probarlo calidad, a la calidad. A la calidad en cuanto al juego te refieres, ¿no? Sí, no, no, no estoy seguro Pero bueno, quizás a lo mejor Pues eh, imagínate que dentro de poco Pues eh, abren la versión gratuita O te dejan un periodo de prueba lo, y, y, y tal Y, y, y bueno, pues he eh, hecho unas partidas Y digo, pues la verdad es que va genial esto O todo lo contrario, es que no lo sé Pero ya. bueno, veo, lo veo un poco Lejano aún eh, <risa> Quizás soy un poco clásico En cuanto sí, a... Yo, yo, pues yo te diría que lejano, de lejano absolutamente nada eh. Yo, ya, ya, ya tú... Tú, creo que tú, creo que los tres, de hecho, tenemos un Steam Link en casa, ¿verdad? Correcto. Sí, lo tenemos. sí. ¿eh? A ver, yo lo uso con PLCs y mis PCs son bastante patateros y me suenan problemas. Pero cuando no me dan problemas, vosotros notáis la diferencia? Yo sí. Sí. Sí. Eh, bueno, quizás no. porque los juegos que utilizo son normalmente bastante, necesitas bastante velocidad de reacción. Entonces sí noto que no que no va todo lo bien que pues, vale. Yo... Es que ah, digamos. Y es que en este campo eh, juego con, con un poco de ventaja. Y es que tengo, como tengo en casa toda casa cableada con, con cable de categoría 5, 5e y, y puedo, puedo poner eh, una red eh, gigabyte, eh, entonces, eh, claro, yo no tengo ningún problema de latencia ni de calidad de imagen y sonido en, en Steam. No, si sí, yo lo tengo cableado también, pero por ejemplo. La última vez que lo había probado, que ya fue hace años, la verdad es que lo tengo súper olvidado ahí en una esquina, eh, la última vez que lo había probado fue con el Fórmula 1, 2017 creo, y, y me iba un poquito... Un poquito eh, lagado. Gi gi girabas hacia un lado y como que tardaba... Tenías vale, que, que anticiparte. Es, escucha, vuelve, a, pro vuelve sí. a probarlo. Exactamente. A lo mejor... Eso yo iba a sí, eh, eh, eh, actualízalo, actualízalo, vale eh, sí. cógete la última actualización de Steam Link eh, y vuelve a probar porque la cosa ha mejorado, yo diría Pero bueno, bastantes mi hijo juega, puntos ¿eh? juega con él en el salón al cómo se llama el juego este, el Slime Rancher o algo así, ah, y, sí. le va, y le va muy bien o sea que... sí a lo, a lo que iba con esto es, vale, eh, nosotros y esto te lo puedes llevar fuera de casa tú puedes dejar tu ordenador funcionando lo enchufas al móvil y igual bueno, habrá, si tienes una red wifi un poco potente en el móvil, habrá juegos, eh, como uh -huh. los juegos de lucha o los juegos de, de conducción, donde igual no, por, la, por las condiciones de tu red de casa y de Pero de un tu juego de estrategia móvil, por turnos o... O lo que sea, sí. ya lo puedes jugar. Estamos hablando de hacer streaming del ordenador de tu casa a tu móvil con la infraestructura que eso supone. Ahora sí. habla de Google y de toda la salvajada de, de infraestructura que ellos de, tienen. De pasta que tienen, sí. Sí. Eh, <risas> la gente que lo ha probado, hay bueno, opiniones de todo tipo, pero que en general, yo estuve mirando sobre todo al comienzo de, de, de, sal, de cuando salió el servicio, que, que tuvieron muchísimos problemas, la gente no se quejaba tanto de las velocidades y demás, sino de que se me recalienta el dispositivo, no va en no sé qué, o sea, que habían incumplido ciertas promesas a nivel de en qué hardware lo podrías utilizar y problemas con el hardware cliente ¿vale? uh -huh. pero al que le iba y le iba bien que, no, que vale en algún momento jugando al Doom en algún momento pues ves algún glitch pero en general la gente está contenta bueno, también puedes porque... tener un parón jugando en tu ordenador es, exactamente sea, que ocurre sí. más de una y dos veces o sea que no el mayor problema que tiene Stadia ahora mismo es que no tiene juegos y es que el servicio eh la gente que lo, que lo tiene está descontenta con el servicio no con la tecnología ese es el mayor problema que, que tiene entonces eh, a creo ver que yo... ahí, si lo solucionan es una herramienta muy muy, muy, muy válida sí, para es, el que a le ver, quiere yo... ese modelo de negocio que por ejemplo no es para mí tampoco yeah. yo, yo entiendo bueno. que, que en ese sentido stadia eh, es, eh, o, por lo menos, o google yo creo que está jugando un poquito más a largo plazo, ¿vale? La gente lo que pasa es que, claro, lo queremos todo y lo queremos todo ya. Y, y, y Google realmente... Eh, ta, primero, no está del todo mmm, insta, instaurada en lo que es el mundo gaming. Y segundo, eh, lo que tú dices, Sergio, tienes toda la razón. Y es que, eh, claro, ellos no, no esperaban o no, o no, no tenían pensamiento, el pensamiento de... Eh, expandir tanto ese servicio de, de buenas a primeras de ahí la, la, la fase tan larga que han tenido de, de beta y de y de y que están teniendo aún en cuanto a bueno sí a, es una beta la gente ha pagado está sí. pagando por un sí, sí es, la beta. no está eso, claro está eso, claro eso es no, me, refiero, me refiero a que eh, ellos prometieron muchas cosas, incluido incluido que para este año tendríamos, a principios de este año tendríamos el, el, la, la modalidad de juego gratuito con, eh, con la limitación de la resolución a 1080p y el, y el sonido estéreo. Y sin embargo todavía estamos esperando una fecha para, para, ese, para esa modalidad de juego en Stadia. Entonces, yo lo que veo es que Google, eh, primero, está pecando un poquito de novat la novatada, digamos así, de de no saber en qué mercado se estaba metiendo realmente y segundo el, el que no está sabiendo manejar bien los tiempos o por lo menos esa es la impresión que a mí me da y, y, y si no manejas bien los tiempos corres, corres el peligro de, de no poder levantar luego una base de usuarios porque todo el mundo pensará que, que sigue siendo lo mismo que, que hace seis meses es decir, una plataforma Que sí, que vale Que en lo tecnológico puede funcionar Más o menos decentemente Pero que a la que, a la que le falta contenido por todas partes Y características que, es, que, que ya habías prometido Y sin embargo aún no han llegado Entonces ahí está yo creo El gran pecado que está cometiendo ahora mismo eh, Google con, con Stadia Yo pienso que deberían de eh, Empezar a poner ya Ya cuanto antes toda la carne en el asador Y, y, y veríamos a lo mejor una plataforma muy válida de cara a, sobre todo a los que jugamos en plataformas como Linux que son minoritarias y sin embargo con un mínimo soporte en, en cuanto a juegos como estábamos hablando antes, triple eh, podemos eh, ver cómo podemos levantar un mercado yo creo que ahí eh, Google eh, está pecando un poquito de, de eso, no sé vosotros ahí a mí hay, hay un par de cosas que me chirrían aún de Stadia y you uno, know, el tener que comprar los juegos y que te cueste lo mismo un juego físico o un juego digital que un juego en streaming. Eso es, eso es eso algo es que, que, me, yo no veo. que me, me, me mata. Y después, otra cosa, el, lo que ya lo comentasteis antes, eh, ¿cuándo tienen pensado lanzarlo para todo el mundo? O sea, Ahora, en breve. Es que, era... es que no. Joder, el Founders es Edition que, este... Es que no, te, no tenemos... No Al final me compré una, una consola. Fecha. Es que no tenemos todavía una fecha. Sí, ese es el, ese sí es el problema. se supone que era para, para, para ahora, para marzo, abril... Sí. Eh, por estas fechas, eh, por, Como no lo acabó... dejen probar a, a, a todo el mundo, es que van dados. O sea, es que tiene que, que ser como cuando te coges Netflix o HBO, que te dejan un mes de prueba o dos meses de prueba. Pues tendría que ser ese y después pues, no sé si lo tiene ¿eh? a lo mejor estoy hablando y no tengo ni idea eh, un servicio de suscripción en el que tú tengas un grupo de juegos que tú pagues y tú puedes jugarlos Sí, sí, eso, ahora... sí, eso, sí lo, eso sí lo tienen, sí, sí lo tienen. Tú, tú, tú ahora mismo, sí. si si eres eh, sí, si tienes el, el Funder Editions o... Si tienes el Funder Editions, sí, sí, pero, sí. Eso, eso, pero eso caduca, eh o sea, eso... Si no, a, a ver, leí yo estaba hablando de un servicio de suscripción, y yo te estoy diciendo, sí, tienes un servicio de ah, suscripción vale. en el cual cuando tú entras en ese servicio ya te dan, eh, tienes acceso a dos, no sé si son tres, dos, tres o cuatro juegos, no sé, cuán, no sé cuántos son. Eso es eh, Ya, es eh, que... Ahí está, es que falta sí, es contenido que... por todas partes. Es que les falta contenido por todas partes. Es que no sé, en por ese ejemplo, sentido... no sé cómo funciona el que tiene el que tiene PlayStation. Seguro que, que tiene mucho más. Bueno, hombre, claro, por supuesto. No, que... Que va, no. Ahí depende, eh, ¿cuál de los dos? Porque tienes el, el Plus... Te pagas al año y te van cayendo dos juegos al mes, y luego tienes el, el No, que es una especie también de estadia, de en el que uh -huh. tú que también se parece mucho al sistema que tiene Microsoft, que para mí es la es lo que más me gusta de. O sea, la verdad es que tanto Microsoft como Sony en este sentido lo están haciendo algo mejor que, que Google. tú puedes, o sea, tú te pagas un, un al mes, creo que en, en de PlayStation creo que son cinco euros al mes y si por ejemplo tienes la play 4 puedes instalarte el videojuego ¿vale? o sea tú, en vez de jugarlo sí. por streaming lo puedes descargar entonces si un día te falla la conexión a internet no pasa nada tú ya tienes el tú ya tienes el el, el juego instalado y, y sigues Tendrás su drm y si no lo y si no lo validas en dos tres meses o el tipo que sea pues la play no te dejará jugar yeah. pero de buenas a primeras te puedes hasta descargar el juego cosa que con Estadia no no puedes claro. y creo sí, que sí. El, el, ¿Y qué le, pasa si Estadia es si se mismo? va si Estadia se cierra como hace muchas veces Google con sus con sus servicios como que no funcionan bien pierdes tu juego que has comprado sí, hombre es que a, a ver yo, yo soy de la... ah, a día de hoy sí. a día de hoy yo pienso que también pero pero yo pienso que también eh, eh, en ese caso Google lo que debería hacer eh, es eh, ofrecer la, la opción de una descarga digital es decir, eh, dado que tú has pagado por ese juego ese juego y tú tienes eh, la o, o te ofrecen la, la posibilidad de jugarlo en streaming, eh, si cerrasen ese, ese servicio yo pienso que Google debería dar la opción de, de una descarga digital eh, más que nada por, por el tema de de que yo no sé hasta qué punto ellos podrían cerrar el servicio y, y, no, y, y no ofrecerle a la gente una opción a, la a lo que han comprado. Es decir, es que realmente... Es que es de, estamos eh. a, vamos a ver, es que vamos a ver. Eh, eh, lo, que se, lo que estamos hablando de Stadia... Stadia es un servicio en streaming, sí, de acuerdo. Pero realmente, además, es un bazar de videojuegos. Es decir, están vendiendo juegos. Es decir, no están vendiéndote solamente un servicio de streaming. Vale, te están, te están eh, vendiendo un servicio de streaming y además tienes que pagar los juegos. Es decir, estás comprando realmente un videojuego, aunque sea para jugarlo en streaming. Eh, eh, la analogía sería la de, la de Steam. Es decir, hasta qué punto tú eh, puedes decir que eh, si Steam cierra pasado mañana, tú tienes la opción de descargar tus sus juegos antes a local y poder y poder ejecutarlos. En local. Yo, te diría, yo te diría que la analogía sería más bien con, con más que con Steam o con una tienda de, de ordenador sería con una con una consola eh, me explico yo tengo de hecho tengo aquí mi play 3 eh, que está la tengo ahora mismo en el suelo un poco tirada eh, al lado mío casualidad donde yo me compré un par de juegos de la de la network que ya no puedo jugar y ya, están pagados, entiendo. ¿eh? Y están en consola y ya no puedo jugar. Entiendo. quiere decir que cuando apuestas por tecnologías propietarias, eh, esta es la consecuencia. La gente de, que la, de la Wii. Vale, en la Wii si sí tenías la opción a, a descargarte, sí de la opción a descargarte lo que te habías pagado, pero como te casque la Wii. Ya. Esos ya. Juegos, o la Play, si me, si me cascan esta Play que tengo, eso que he pagado, entiendo. lo pierdo. Entonces empecé, en es es ligeramente diferente pues porque es una, es una plataforma más como más universal, es más agnóstica del hardware, es más agnóstica de a servicios, es más libre si queréis, por ahora es más libre hasta que no terminen de cerrar del todo y yes. no, no creo que lo consigan nunca. No, no, no metes al diablo, ¿eh? porque... porque ganas seguro que tiene. No, bueno. sabemos, sabemos, sabemos de uno que está usando su propia tienda sí, <risa> que bueno. lo está intentando meter y no lo está consiguiendo. Y por suerte no lo está consiguiendo. Y no hablo de no, Epic. Eh... Además, eh, bueno, el, el, el, aquí el tema está en que en que está bien en este caso. Eh, es un servicio que hasta la fecha no ha conseguido, creo yo, despegar. Eh, no así como, por ejemplo, una competidora que le ha salido y, y que no es otra que GeForce no. Y en Nvidia, es, la verdad es que ha sabido dar quizás el golpe en la mesa que, que Stadia con, con Google detrás, con la todopoderosa Google detrás, no ha sabido dar. Y, sin embargo, ahí tenemos a, a NVIDIA, una compañía que, que se dedica a la tarje, al, al sector gráfico, a las tarjetas, tarjetas gráficas y tecnologías varias, y, y que ha puesto en marcha un servicio de, de streaming, realmente, es un servicio de streaming, pero está, digamos, enfocado casi como a un alquiler de un, de un equipo en la nube. Y, y lo, lo cierto es que, que parece haber, parece haber eh, roto un poquito el mercado y, y se ha llevado a un montón, de, o por lo menos la opinión de mucha gente. Sin embargo, eh, en contra de lo que yo estaba pensando en un principio, eh, NVIDIA y, y, y su GeForce Now no han llegado eh, de forma eh, nativa a, a Linux. Eh, no sé vosotros qué pensáis si, si esto. Eh, ¿Es contraproducente o qué pensáis sobre todo desde lo que es la, el, el sistema de negocio o, de, o el sistema de funcionamiento de, de GeForce Now? A yo ver, pienso ¿le? que. Pero bueno, dale, dale, Leo. Dale. Sí, bueno, no sé, yo creo que GeForce Now eh, lo, lo estuve probando en otro sistema operativo y me parece una idea ¿Traído? muchísimo, muchísimo mejor, <risa> pero muchísimo mejor que Stadia. Eh. El tema de que tú puedas eh, jugar remotamente a tus juegos que son tuyos, que los has comprado en otras plataformas, en Steam o en donde sea, y, y que lo puedes hacer de esa manera, me parece algo, una idea muchísimo mejor que lo que, que, lo que propone Stadia. Eh, otra cosa es lo que comentáis, que no tiene soporte para Linux. Y además es que no han comentado nada de que lo tendrá en un futuro, no, no han dicho nada, no, no se sabe nada pero como idea eh, a mí me parece mucho más potente no sé qué, qué opináis vosotros pero yo lo que opino es que mi, yo, yo ahora mismo tengo una Nvidia en mi pc y mi próxima gráfica será de amd por cosas como esta porque es jo, lo tenían fácil mira que aquí otra vez lo tienes fácil haces una porque además la aplicación creo puede ser que soy un web creo que, que además puedes jugar por web no estoy seguro creo que la conversión no era tan difícil es un servicio que como comentas leo es ideal que tú juegas a tus juegos que te los compres en, en donde quieras en, donde quieras y directamente los, los, los puedes jugar eh, desde donde quieras alquilando ordenadores por así decirlo y la idea está guay tienen se han encontrado con el problema que yo pensaba que bueno creo que ellos no pensaban que se iban a encontrar es que hay editoras que han quitado sus juegos de este servicio eh, al, eh, alegando que eh, envidia estaba haciendo dinero con juegos que son suyos sin pedir licencia, cuando realmente hay un poquito de... Vale, eh, ¿los juegos son de Nvidia? O, o sea, ¿el negocio lo está haciendo Nvidia con juegos que no son suyos? ¿O es como los juegos son de los usuarios, las editoras no tienen derechos a sacar los juegos de su plataforma? Bueno, ahí hay una especie de, de tema que hay eh, editoras que han sacado sus juegos de GeForce Now. Entonces, tú te has comprado un juego en Steam, pero no lo puedes jugar vía GeForce Now porque... Eh, tienen problema, tienen este tema de problemas que supongo uh -huh. que será una cuestión de firmar acuerdos y llegar a algo sí yo creo que toco. sí porque realmente no ellos no están eh, ellos no están te están lo que dices tú están alquilándote un servicio uh -huh. no te están alquilando un juego juego sí, sí pero sí, el los juego es las, tuyo ya las editoras entienden que estás estás haciendo están haciendo dinero a través de sus juegos sí, a de a ver, otra manera yo... si no si no tuvieras si tú no pudieras jugar a ese juego en GeForce Now usarías GeForce Now entonces ellos lo ven así, es un poco como la tarifa Google que quieren meter ¿o sí, Pero Yo ver, podría yo te... por ejemplo plantearme si funciona si Imaginaos que funciona GeForce Now En Linux y demás Y yo tengo un ordenador muy limitadito Y, y, y digo jova, pues ese juego me, me mola Un montón, ¿por qué no lo puedo jugar? Me Lo compro en Steam, lo tengo ahí en Steam Y lo ejecuto a través de GeForce Now Y es que ellos eh, Saldrían ganando los, los Los editores Y los ya, pero es un poco, como siempre, como... Es más mercado. Es que es, es, es como todo, es como las GAE, que no, sí. no te deja pues, utilizar la música, que dices, pues sí me gusta. Porque está demostrado, por ejemplo, que la gente que más pirateaba consumía también mucha música. Luego, legal, porque, oh, esto me gusta. Y apoyas y compras. Y luego lo compras al final. Eso lo acabas es. Comprando. Sí. A ver, yo lo que pienso ahí es que eh, muchas editoras lo que están viendo es que eh, están, se está empleando eh, los juegos eh, desde, un, desde unos equipos en la nube para hacer los stream, streaming, para ejecutar los streaming cosa que realmente no, es, no era eh, en principio un objetivo o, exactamente, ahí es donde yo creo que se están agarrando las, las editoras para, para intentar sacar tajada, es decir, es decir bueno, eh, si no re, si no eh, renegociamos un, un acuerdo con, con Nvidia y con su servicio de GeForce Now eh, no vamos a permitir que, que el juego se ejecute en, a través de la nube, entre otras cosas también yo creo que porque eh, hay muchas editoras que están, o que han empezado a mirar con buenos ojos también a servicios como Stadia y, y quieren, quieren asegurarse de que eh, cualquier servicio que sea a través de streaming eh, pague sus correspondientes royalties eh, a la compañía para, para sacar tajada. Es que es, yo lo veo que es así, realmente. Es decir, no es, un hecho, no, es, no, es, no es el hecho en sí de que el juego se ejecute en un equipo tuyo o en un equipo en remoto, sino el hecho de que estás ejecutándolo, sí, de acuerdo, mediante Steam, que es una plataforma con la que tú has firmado acuerdos de distribución y ejecución, pero a través de un servicio de streaming que en el que tú no, no estás sacando tajada, y sin embargo tú podrías a lo mejor sacar tajada si sacases ese mismo juego en Stadia. ¿Por qué? Pues porque en Stadia el, el videojuego, si lo quieres jugar, tienes que pagarlo aparte, y claro, de ahí sí que sacas una buena tajada. Ahí está ahí está el tema de, de, del negocio, yo creo que ahí está el tema de que las editoras ahora mismo quieran, quieran renegociar un poco el servicio con NVIDIA con y con GeForce Now esto a ver si renegocian y sobre todo en medio nos saca <risas> el cliente decente para Linux es, porque si no es muy es muy muy, muy, muy es, es, vamos yo, yo lo esperaría como agua de mayo porque realmente sí. sería un golpe encima de la mesa ¿eh? realmente es un golpe encima de la mesa en cuanto a en cuanto al videojuego en, en streaming en fin, chicos, eh, es, es, es hora de pasar al siguiente punto y es una recomendación que en este caso va a ser Leillo para todos nuestros oyentes y estamos hablando de un juego que tenemos disponible de forma nativa en, en Linux que es el... Eh... Dilo tú, Leillo, venga. Ah, va, lo digo yo. Bueno, sí, vale, vale, pues tú. el juego es un juego que ha salido hace unos meses, ya no es que, no es que sea un juego eh, nuevo, entre comillas, bueno, ha salido hace unos meses en Linux, pero lleva ya algún tipo de mercado. Y no es otro que Shadow of the Tomb Raider, que es un juego que, como sabéis, pues ha aportado eh, la gente de Feral. Y muy bien además, o sea, eh, tiene un funcionamiento perfecto, funciona de maravilla. Y nada, eh, me gustaría recomendaroslo a todos porque realmente pues vale mucho la pena. Si sois seguidores de la saga y habéis jugado... A los dos anteriores, a Tomb Raider, la versión de 2013 y Rise of the Tomb Raider, os va a gustar seguro. Eh, yo al principio pues tenía ciertas dudas porque había escuchado comentarios de personas por ahí. Pues como, que... la, como el mío, por ejemplo. Sí. Yo ahí tengo mis reservas. Que, que, no, con le, este que juego, no le la gustaba. Eh, y yo, a ver, puedo decir al principio. Que a lo mejor no me llamaba tanto la atención, pero una vez va avanzando un poco más y más la, ¿Cuándo, la historia. Al final, ¿Cuándo cambia? ¿cuándo al final cambia? acaba gustando, no sé. A mí es que lo que más me gusta de ese juego es ponerme a completar cosas por ahí, buscar eh, todos la, los secretos que hay y, y las búsquedas eh, secundarias, las tumbas y todo eso. Más que lo que es la historia principal en sí. Es como una manía de, de, de acabar todo, ¿sabes? Sí, tienes el, de explorar el y esto y este juego esta versión o este perdón este Shadow of the Tomb Raider es que yo creo que tiene una barbaridad de cosas para, para explorar y, y bueno a nivel a nivel técnico es obviamente también es el último pero es el mejor sin duda alguna es es una técnicamente este toque sí. es una es una salvajada o sea y a mí yo cuando lo tengo un poco abandonado la verdad eh, bueno puedes ir a la, a la web y ves una especie de mini análisis barra primeras impresiones de, de este sábado de Tomb Raider que hicimos para vosotros con, con unos vídeos. Eh, es cierto que al principio yo me encontré con algún bug en el que, jo, como cambia de ordenador, no esa de, de distro, no, no me lleva las, las imágenes. De repente tenía varias veces al compañero que, no me acuerdo el nombre, del chico que viene con nosotros en la historia. Pues aparecía su. Yona. Aparecía el person, Yona, es, Aparecía varias veces en escena y dices, eh, esto está mal. Y algún que otro bug que me encontré. Pero quitando estos casos que son aislados, la verdad, que son momentos muy, con, muy concretos, técnicamente el juego es una, es una salvajada. Ahí se nota mucho, mucho, mucho, mucho la mano de, de Square Enix con el tema sí. de, de los vídeos, con el tema de... Las de cinemáticas son 27. impresionantes. Sí, impresionantes, impresionantes. Y el juego no, por lo menos. Eh, yo tengo una 1060 con 6 GB de RAM. Eh, no es que sea la, no es ni la mejor ni la peor, es yo creo, bastante de gama media, media-baja hoy en día. Y, y, y la gráfica no se resiente. En eh, 1080 la gráfica no te enteras de que sí, sí, va, de, perfecto. De, va perfecto, no se resiente en absoluto, súper estable. Las luces, el juego de luces cuando está con creo, con la linterna dentro de, las, de los pasillos cerrados. Eso es, sí, es, sí. es impresionante, es impresionante sí, la verdad. Impresionante, sí. Sí. O sea, yo tengo un problema con, eh, con, con la historia de este de, de, de, de, de, de Raider, que me parece súper lineal y super continuista. Demasiado lineal y demasiado continuista con los anteriores. Pero a, mí, a mí me un está poco... gustando más que, que el anterior, que Rise of the Tomb Raider. ¿eh? ¿Qué ¿En, qué momento, ¿En qué momento cambia el juego? Porque si has empezado como yo, sí creo, que, creo que tú has llegado más El a momento cambia cuando llegas a, a la selva peruana, para mí. Cuidado con los spoilers. Sí, no, no, no, no, no digo es... nada más, no, no. solo digo eso. Eh, la, la parte anterior me parece un poco exagerada, sinceramente, eh... Es que no sé si decirlo, ¿no? Pero... no Déjalo, vamos a dejarlo. Sí, vamos pero a dejarlo me ¿eh? parece un poco... Vale, todo es una exageración. Obviamente estamos sí, hablando un de un videojuego, de Tomb Raider y demás, pero me parece quizás demasiado... Digamos que se le mete demasiada presión a lo que es al personaje de, de Lara Croft. Hmm. Ese es mi... No sé, es como cargarle muchas cosas encima de golpe. Sí, y no ya, ya, enti eh, entiendo por dónde Me por parece, vas, me eh, parece que es sensación. demasiado exagerado esa, esa a... parte. Pero a partir de ahí, en cuanto llegas a la selva de, de Perú... Eh, esto, para mí, esto es muy principio del juego, ¿eh? Para mí cambia completamente, no sé, lo, lo veo... No sé, ahora me está me está gustando vale. mucho y todo todo, vale. lo, todo lo que rodea, que yo que sé, que ves eh, pues un ídolo o cualquier cosa y, y lo vas a consultar y te explica qué ídolo es y te, te cuenta cosas de, de, de, los, de los mayas, de los incas y demás... Me parece súper, súper interesante, ya no solo a nivel de, de videojuegos, sino que... Hombre, yo supongo que esto estará basado en, en, en cosas reales. no Sí, supongo sí. que aquí habrán aprendido también sí. de, de, de los Assassin's Creed, de... El Odyssey, no, es un reboot, o sea, un, un Assassin's Creed que tardó más de un año en salir de, una, de la versión anterior, que le hicieron un, un descanso. Y hay el Egipto, que es que no me acuerdo cómo se llama. Y ahí sí que me mucha información, tanto que, que incluso sacaron una versión para, en plan, rollo estudiantes. Mira, eh, puedes entrar aquí y explorar por puro conocimiento. Eh, por que... ejemplo, en el primer Tomb Raider, a ver, se basa a lo mejor en el tema japonés y demás, pero no es uh, no es algo real. En eh, el Rise of the Tomb Raider quizás, bueno, pues un poquito más pero también no es una, no es algo real pero en, por ejemplo aquí cuando describe cosas sobre la cultura de los mayas, de los incas y demás, yo creo que es una, son datos a lo mejor pues un poco exagerados o cualquier cosa, pero creo que digamos que se han metido mucho más en, en lo que es eh, pues el tema de arqueología y, y demás, y a mí me sinceramente me, me está sorprendiendo mucho, aún estuve jugando uf, cuando fue, me parece que fue el, el, el día del padre eh, como no había otra cosa que hacer realmente pues estuve, creo que desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche Ostras, cuando subsilo. me di cuenta... Cuando me di cuenta había pasado, pero dije yo, pero Dios mío, ¿cuántas horas he aquí sentado, tío? Y seguía, eh, y seguía. me tuve que me tuve que coger y decir, lo dejo. Pues nada, esa es mi recomendación para, para, para todos vosotros. Además, eh, bueno, es un juego totalmente nativo, con lo que eso implica. Eh, ayudáis a una compañía que ha hecho muchísimo por todo lo que es el juego en Linux. Y, y bueno, pues eh, nada... Recomendadísimo, si os gustó tanto el Tomb Raider de 2013 como Rise of the Tomb Raider No lo dudéis porque, porque os va a gustar este también y nada. Muy bien chicos, pues eh, ha llegado ya la hora de, de, de despedir el programa por ahora, eh, por hoy eh. Deciros a todos que eh, somos linux.com, tenemos página web, eh, somos... Eh, una página web, una comunidad de jugadores eh, sabéis que nos tenéis también en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Mastodon tenemos nuestros canales de Youtube y tenemos nuestros canales de, de Twitch, también eh, tenemos en Ciernes un canal en Pixelfade que en el que nos podéis seguir, eh, podéis seguirnos también a través de las... Eh, de los, del RSS, de, de la página web también y nada más eh, Sabéis que eh, podéis también hacernos alguna donación si queréis para seguir eh, financiando un poquito que podamos seguir adelante con el tema de la página web y nada más, eh, vamos a despedirnos por ahora eh, lo que sería nuestro mm, episodio cero de, de podcast eh, Jugando en Linux eh, y nada, mandamos un saludo eh, Leillo, pues nada, eh, espero que os haya gustado. Nosotros aquí es la primera vez que hacemos un podcast, o por lo menos yo, y, y espero que, que bueno pues eh, os resulte entretenido lo, lo que lo que hemos estado grabando aquí. Y nada más. Eh, ¿Serjor? Pues yo, vamos, eh, súper contento. Yo pensaba que íbamos a tener problemas para, para llegar a la media hora de contenido y estoy viendo las grabaciones, no sé cuánto dura al final, este montaje pero pero vamos bastante bien es, se me ha pasado el tiempo volando hablar con vosotros dos es siempre un placer y espero que el cero después del cero viene el uno y que seamos capaces de, de darle cierta continuidad de esto porque me está gustando mucho esto de nuevo pues eh, un saludo también de Pato que soy yo eh, y nada más eh, nos vemos eh, nos escuchamos mejor dicho en el próximo episodio de podcast de podcast eh, jugando el Linux eh, y nada más, un saludo a todos y hasta la próxima